Hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video, querido amigo mío, amiga, amigue. Bueno, eh... Aspectos planetarios, clase 316, nos quedan muy poquitas clases. Te invito a que quedes conectado con nosotros, con nuestras clases, eh, siguiéndonos en Instagram, Aprender Astrología Fácilmente, es el Instagram nuestro. Eh, también en Telegram, Curso de Astrología, ahí es un grupo hermoso, maravilloso, ya son más de 600 miembros que están eh, con nosotros eh, ...en Telegram... Eh, ...y también por supuesto que entres a nuestra página... patagoniaastral.com ...y además si te gusta el contenido... ...le des like al vídeo, ...lo compartas con amigos... ...te suscribas al canal... ...le des clic a la campanita... ...dejes un comentario... ...activa el algoritmo de YouTube... Eh... ...bien... Eh, ...aspectos planetarios... ...esto que vos estás viendo acá... ...en este momento... Es la totalidad de la carta natal de Estefanía de Mónaco. ¿Quién es Estefanía de Mónaco? Bueno, averigualo. Eh, yo sé, no es muy famosa, pero es la princesa Estefanía de Mónaco. En mi época fue muy famosa cuando yo era joven y ella también era joven, pues tenemos casi la misma edad. Eh, la hermana de Carolina de Mónaco y del actual príncipe de Mónaco. No Alberto creo que se llama, no, ni eso me acuerdo. Bien, pero lo que nos interesa a nosotros de toda esta carta es nada más, y por eso le estoy sacando los nodos y los demás planetas, porque lo que nos interesa hoy es fijar este concepto. Esta luna y sol en conjunción. Como les decía antes, esta conjunción es, eh, se toma como cerrada, está a los mismos dos, casi eh, medio grado de diferencia, menos de medio grado. El sol está a 12 grados 39 minutos de acuario y la luna a 13 grados 02. En realidad sería un aspecto decreciente pero al estar tan, tan cerquita que no hay ni un grado de diferencia, se lo toma como conjunción cerrada. Entonces, me pareció un buen caso para que lo viéramos. ¿En donde En Acuario. Ella nació el 1 de febrero de 1965 a las 18.25 en Monte Carlo, Mónaco. Eh, bien, y eh, ella tiene casa 6, en capricornio sol y luna en acuario en casa 6 entonces si nos vamos eh, más para atrás sabemos que el sol en casa 6 la hace eh, lo, bueno en este caso trabajadora investigadora solidaria Mientras que la luna en Casa 6 la hace rutinaria, organizada, cooperadora. Bien, eh, el sol en Acuario la hace amistosa, simpática, humanitaria, crítica, insatisfecha, individualista. ¿Sí? Eh, y la luna en Acuario la hace tranquila, fuerte, afectuosa, ansiosa, insegura. Terca. Y como yo les decía antes, estas energías están juntas, están juntas trabajando ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos organizar una frase sobre Estefanía de Mónaco? A ella se la conoce en primer lugar por haber sido la más rebelde de la familia junto con Carolina, o sea, siempre es como que su hermano siempre fue el prolijo, el educado, eh, y ella, la más rebelde, inclusive, incursionó en el mundo de la música, siendo ella una princesa, no necesitando del dinero para vivir. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? Claro, eh, en ese tiempo que una princesa, o sea, estoy hablando de los años 80, principios de los 90, eh, del siglo pasado, eh, era una posición rupturista. Justamente esta posición de Sol y Luna en conjunción eh, son dos energías que actuando juntas, perdón, le pegué el micrófono: el ser y el sentir, el ser, y el sentir de la persona en la casa del trabajo, podemos decir que estamos ante una persona ansiosa, insegura, que su grado de crítica e insatisfacción la hace buscar formas creativas de independizarse pensando siempre en su futuro. ¿Ven cómo se pueden ir armando las frases? Y ven cómo se lee. Eh, este tema de los aspectos. Después mañana lo vamos a ver con los sectiles, después lo vamos a ver con las cuadraturas, después con los trígonos y después con las oposiciones y esa va a ser la clase final del año, les mando un abrazo enorme a todos a todas, a todes si no estás entendiendo de qué estoy hablando es porque no viste los 315 videos anteriores a este entonces por eso te dejo de este lado una cajita de descripción donde vas a encontrar todos los videos short, short, lo más short posibles, eh, no de un minuto pero eh, lo más short posibles eh, donde vas a poder ver desde el primer video y va a ser qué fácil es aprender astrología de esta manera. Chao, hasta el mañana.